Mira, la galla del roble que mencionábamos hace algunos vídeos, pero en fase de formación. Casi así se aprecia mejor que se trata de una tumulación. Pues me a parado a comer a la sombra este precioso roble. Hace fresquete. Pero aquí se es está de gloria. Esta lombita es una especie de collado con vistas a... hacia, hacia el sur, hacia, hacia Mérida. Vale, espera que suena un bicho por ahí. Bueno, estoy recorriendo el PR-242 en Cáceres. Que lo llaman el recorrido de la reina Isabel la Católica. Tengo que averiguar por qué. A lo mejor es que por aquí anduvo la reina, quién sabe, hace 600 años. El caso es que el paraje es muy solitario, como casi todo el campo en España. Eh, esta es eh, zona de pizarras, zona de poco agua, aunque hay manantiales. Eh, incluso ahora, en septiembre, que es cuando estoy haciendo el recorrido. Y joder, me acabo de encontrar aquí en el límite de, de esta finca. Hay una valla cinegética. Y sorprendentemente acaban de pasar la cierva y un macho. Que ha sido muy emocionante porque normalmente nunca los encuentras tan cerca, tan de cara. Eh, mira, además es que de los nervios me, me he puesto a sangrar y todo. <risa> tengo tengo una epístasis por motivo de la, la presión sanguínea. Muy emocionante muy contento de haberlos visto tan de cerca, es que apenas a 8 metros. Luego, cuando revise el vídeo en casa, veré si ha salido en condiciones. La comarca está jalonada de embalses. Hay agua por, por, por todas partes, porque Extremadura, pese a lo que se piensa, es muy rica en agua. Allá al fondo vemos uno de los múltiples embalses que jalonan la zona. Eh, son todos tributarios del Guadiana, en esta zona. Un, un río de gran caudal, y esa comarca de ahí abajo, ahora me encuentro en las Villuercas, esa comarca de ahí abajo, mirando, digamos, hacia, hacia Mérida y Cáceres, pues es muy rica en, en cultivos de tomate, por ejemplo. Ahí, ahí se producen millones de toneladas de tomate, y también de espárragos, curiosamente. Espárragos que luego le ponen el marchamo de espárragos de Navarra, pero se producen aquí en, Andalu en Extremadura, en la Vega del Guadiana. Así que bueno, sigo el camino, la ruta no es muy severa, son, es, es de ida y vuelta, son unos 30 kilómetros en total, y me quedan apenas nueve para regresar a Cañamero, que es de donde parte, después de haber visitado Guadalupe. Vamos a seguir, la tarde es estupenda, ventosa, fresquita, una delicia. Oh. mira qué cepa de castaño esto sí que es una auténtica fuente del castaño creo que nunca había visto un rascadero tan finito ¿Qué les atrae de este roble finito? Pues quién sabe El caso es que lo tiene embreado, el pobre pedrera de cascajos. Cuarcitas duras, duras, duras. Al fondo ya se vislumbra el embalse del cancho del fresno. Mira, hasta tengo cobertura. Que suenan ya proyectos de móvil. ya llegó al vale, embalse que igual que el bañito Que tiene mucho potencial, como veis. Bueno, la cuestión es que ayer por la tarde de repente cambió el tiempo. Ha estado lloviendo casi toda la noche, con lo cual hemos conseguido dos cosas. Primero, se ha refrescado el ambiente y los animales están más activos. Tengo confianza de que hoy, en esta nueva zona, voy a poder ver algunos venados y, de hecho, se les oye ya bramar. Están, están muy activos, están muy excitados y, con el frescor, pues, revivificados. Así que a ver qué tal se da la jornada. Por cierto, estoy grabando en malas condiciones porque hace mucho viento y estoy probando con un truco porque no, no me he traído esto que llaman el gato muerto, esta, esta borra peluda que se pone en el micrófono de la cámara para amortiguar el ruido del viento. En su lugar estoy usando una mascarilla. Es un pequeño truco que podemos comprobar grabando con ella puesta y ahora la voy a quitar a ver si se nota si se nota de alguna manera la, si se nota la, la amortiguación del ruido del viento con la mascarilla puesta por encima del micrófono de la cámara. Luego en la edición lo comprobaremos. Buen día. Se está poniendo bastante feo, va a ser cuestión de bajar ya a por el coche y bajar en la sierra, porque esto pinta mal. está cambiando el tiempo.